Ya. Eh, estamos en la El lado. Este. No, la izquierda no, no. No, la derecha la derecha la sí. derecha no, no, no, no, de no, no, no, la derecha no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la izquierda, no, no, no, Ok, ya llegamos aquí en la, en la casa que vamos a poner. Este Sofit, so, digo, Siren, pero estos camaradas ya lo hicieron. El premiaron, creo que es el, el dueño. Ya lo pusieron el trim por ahí, pero aquí va a llevar puras hojas. No es warm button, entonces no tiene que llevar. Tiene que poner las hojas primero, después el trim. Esta es la casa, ya está comenzado. Vamos arriba a saber cómo vamos a quedar con ese trabajo. así aquí como vemos falta ya falta aquí a ver quién estará haciendo el jale creo que es el dueño ahí está nos pusieron no pusieron trim en la ventana ahí el 2, por 6 en las esquinas Aquí falta Y así ya vive la gente aquí Y sí Falta mucho Falta bastante, casi todo alrededor de la casa Falta Arriba ahí falta ah. Aquí falta pero, o sea, tres unidades ¿sí? tres unidades aquí, ¿sí? aquí falta. Pero hay un frío que. Está para qué? Está para trabajar el frío. El frío está fuerte, el frío que no sé cómo lo vamos a poner. Los cornices ahí. A ver. A ver qué le vamos a hacer aquí en este jale. Ya lo vamos a empezar el siren. Vamos a empezar a trabajar Aquí es la casa Creo que vamos a usar este Este, los andamios de los amigos Los siding guys Está muy lodoso aquí ahora, no, no quiero trabajar La verdad apenas pasó la lluvia Creo que va a esperar, hay otras casas, hay otra casa que tenemos. otras casas que tenemos por ahí el. Empezado, creo que eso va a ir a tener mañana para que. Para que nos paguen. Ahí se va a salir de la cama. Esta es la casita que estamos haciendo. Ahí está mi troca ya. Venimos muy. Muy.. Está como 30 minutos aquí en la. En la, aquí donde vivimos están haciendo otra casa por allá están los muchachos poniéndole poniendo tirando los cables para para que vamos a trabajar está el patroncito por allá por aquí no se quiere mostrar él el... Hey Steve Good morning We taking video Hey Steve. Hey. How are you? Good. How How are you? you? <laughs> Good. A little cold this morning. Yeah, the cold. Can you say something on, on Philippines? <laughs> Not, <laughs> I don't know Tagalog. Yo, <laughs> <laughs> you, know, you little video this morning? Yeah. <laughs> aquí están barriendo estos chavos el, el domingo traemos las escaleras por ahí lo bueno fue que aquí que no no tuve que bajar las escaleras no, no quiero bajarlas todas los maestros que empezaron el sal decían que que podíamos usar sus herramientas, sus no tienen tiempo para. No tienen tiempo para terminar el siren, nomás te empezaron de abajo. Cuánto creen que cobré por esta casa? Cobré. Oh no, no le he dicho el precio al, al maestro ese, el patrón. No le he dicho, pero apenas voy a mandar el invoice hoy. Así quedó todo. Hasta aquí empezamos cuando venimos y así quedó listo la, la casita listo para la pintura pues así está la, el trabajo así se termina